comentar acerca de cómo nosotros vemos las películas. Nosotros no vemos claramente películas por entretenimiento, sino que las vemos todas para nuestro despertar espiritual. Y esto no es un proceso de entendimiento intelectual, sino que nos ponemos enfrente de la película y simplemente le decimos al espíritu, espíritu, muéstrame qué quieres que yo vea en esta película, estoy listo para sanar. Estoy listo para ver qué estoy escondiendo o tapando en mi conciencia. Ayúdame a ver cómo puedo hacer para mirar esto y verlo contigo. Así puedo perdonar estos miedos y puedo liberarlos. Muchos de nosotros vivimos con una pesadez dentro de nuestro corazón, pero la forma en que el condicionamiento del mundo nos dice es no las veas, tápalas, porque si las sacás, te vas a desmoronar, vas a sufrir y no vas a poder funcionar. Pero lo que Jesús nos está diciendo con el curso de milagros, este es, es un curso para atravesar la oscuridad y llegar hacia la luz, pero tienes que atravesar esa oscuridad. Entonces lo que hacemos con las películas es invitar al espíritu, decir, estoy listo para ver qué hay dentro de mi conciencia, estoy listo para exponerlo, expongo para liberarlo. En el momento que lo expuse, lo tengo que entregar. Entonces, esa es la forma en que nosotros utilizamos las películas y también los invito a utilizar esas películas de la misma forma. De hecho, hace unas semanas vimos la película Source Code, Código Fuente. Y David era el que estaba presentando la película. Al principio vimos un poco la película, pero luego David la para y empieza a hablar y luego seguimos viendo la película y David la para y sigue hablando y cada vez habla más profundo y más profundo y más profundo y David está hablando y cuando estoy muy captivada por lo que David está diciendo tengo una voz interna que traduce no solo traduzco en vivo para otros sino que esa vocecita me traduce a mí misma y sé, esa voz interna empezó a traducir y lo sentí en mi corazón y fue wow David realmente agarra esta película y saca de la proyección y nos lleva realmente hacia la mente y nos lleva de regreso y entonces cuando eso estaba sucediendo yo sabía que tenía que compartir esta película con todos ustedes entonces vamos a tener una sesión como esta donde David va a estar hablando y va a traducir la película y yo la voy a estar traduciendo pero obviamente no podemos compartir la película o el contenido en Facebook Live o YouTube Live eh, por problemas de copyrights. Así que lo que vamos a hacer es, yo voy a introducir la película y luego nos voy a invitar a que se registren. A través del registro van a, van a recibir un mail automático con la película entera, con subtítulos al español. Y además en los momentos en que David frena la película, van a encontrar el comentario de David con mi traducción al español. Bueno, espero verlos allí y espero que lo disfruten. Realmente creo que es una sesión profunda y también creo que va a mostrar cómo es que verdaderamente nosotros utilizamos las películas para despertar. Esto va a mostrarles una experiencia cómo funciona eso. Sí que bueno, sí creo que ya eso es todo por hoy. Se me está haciendo un poquito hablando. Y bueno, espero, espero verlos en la próxima sesión. Un beso. Muy grandes a todos y nos estamos viendo. Hasta luego.